Y me falta tu Precio. ¡Dime, cuántas veces! un camino! ¡Cuántas veces! ¡Dime, dime sí, cuántas veces camino! ¡Muy Oh Mama mama mama my good mama mama mama mama mama